hola a todos bienvenidos nuevamente al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver cómo nosotros podemos calificar las tareas que nos entregan nuestros alumnos el primer ejemplo va a ser el cómo calificar una entrega en este caso de, en un foro donde se utiliza una calificación cualitativa es siempre recomendable tener ya un, un formato en este caso de las posibles respuestas para poder trabajar entonces para no estar eh, escribiendo constantemente entonces uno lee la, la entrega de la tarea le da en responder ¿sí? y acá yo suelo utilizar la avanzada para, para tener el, el editor eh, enfrente y poder digamos darle algunos detalles al, al texto entonces simplemente copio esto acá dentro de, de, de este editor le digo, buen día profesor Hugo excelente trabajo, felicidades encontré todo lo solicitado para esta actividad, eh, o oh, en todo caso, excelente trabajo o, oh, buen día profesor Hugo eh, puedo modificar esto, bien Bienvenido al curso Educa 3.8 Y bueno, le puedo escribir por ejemplo Este Bienvenido al curso Educa 3.8 Espero que esta experiencia en el uso de la plataforma le pueda ayudar con su curso cordial saludo y acá le pongo mi nombre es siempre importante eh, que no simplemente poner la calificación ¿sí? sino que siempre al alumno se le tiene que dar una retroalimentación entonces este es un trabajo un poco o sea, es mucho más trabajoso, digamos, porque acá uno tiene que escribir todo. Entonces siempre hay que saludar, siempre hay que poner eh, si hizo bien, si hizo mal. Y después siempre tenemos que poner nuestro nombre para que eh, para personalizar, digamos, esta interacción. Una vez que yo tenga listo esto, le doy en enviar al foro. ¿sí? Y ahora ya estoy en condiciones de asignarle una calificación a esta tarea que en este caso es una calificación cualitativa donde tiene en este caso un promedio de calificación de sobresaliente, perdón este es el profesor Machain, perdón, eh, acá donde está el, el profesor, U. entonces le pongo sobresaliente ahí y listo esto ya queda guardado el segundo ejemplo es cuando uno va a calificar una tarea en este caso pero cuando eh, el tipo de tareas lo califica mediante una rúbrica, entonces me voy a calificar todas las entregas acá y voy a buscar en este caso una entrega en particular fíjense que eh, busco la entrega de eh, Miguel Recalde que está acá y bueno, a partir de acá entonces eh, yo empiezo a, a corroborar el trabajo de, de Miguel Recalde teniendo en cuenta esta rúbrica. Entonces me voy hasta el curso de Miguel Recalde y una vez que esté dentro del curso de Miguel Recalde entonces voy a ir a comprobar esta rúbrica. Esta rúbrica me dice que eh, en el curso tiene que haber 6 etiquetas solicitadas en este caso eh, dentro de esta tarea entonces te, me tengo que ir hasta el curso de Miguel y verificar si existen estas 6 etiquetas 1, 2, 3, hay solamente 3 acá, 1, 2 acá están 1, 2, 3, 4, 5 6, entonces este punto eh, de la rúbrica está logrado, añadir recurso archivo, tengo que verificar si tiene 3 archivos debajo de materiales de uso presencial acá hay 1 2 3 entonces digo esto está bien voy pasando con la rúbrica eh, añadir recursos url sobre materiales de uso a distancia o sea debajo de materiales de uso a distancia entonces eh, una o dos urls veo que ese ta también está ese punto está logrado y añadir un recurso de paquete de ims debajo de materiales de uso a distancia entonces eh, me voy hasta acá, acá está materiales de uso no presencial entonces este punto también está logrado fíjense que una vez que tenga esto listo acá entonces nuevamente recurro hasta mi, mi plantilla digamos de, de calificación y simplemente pego esto acá, buen día Miguel excelente trabajo, felicidades, encontré todo lo solicitado para esta actividad según la rúbrica, ok una vez que tengo listo, le doy en guardar cambios y esto ya está listo, ¿sí? Eh, y acá uno el, el docente siempre va a poder verificar acá me dice que la calificación actual en el libro ya es de 100% el tercer ejemplo sería en este caso de una tarea que se califica directamente con un puntaje, fíjense que esta actividad califica sobre 100 puntos y voy a ingresar nuevamente para calificar esta tarea entonces me voy hasta acá busco el trabajo de Miguel en este caso y me voy hasta calificaciones. Miguel me indica que eh, esta fue la actividad que eligió. Que está en, en este enlace. Ok. Entonces me voy hasta, hasta ese enlace. Y esa actividad. Que okay, me indica que fue un, un glosario. En este caso. El que estuvo trabajando acá está el glosario de términos de la asignatura entonces yo digo que este trabajo califica sobre 100% y acá nuevamente me voy hasta mi plantilla y le indico fíjense que acá yo le indico buen día Miguel excelente trabajo felicidades Encontré todo lo solicitado para esta actividad. Y acá le doy en guardar cambios. Doy en OK. Y ahora ya queda calificada esta tarea. El último ejemplo sería la de trabajar con guías de evaluación. En este caso me voy hasta eh, el, la actividad A8. Y entro dentro de esta actividad Voy a mirar el, el trabajo En este caso que me envió mi, mi alumno ¿sí? me, me hizo una entrega con un archivo adjunto Y también acá puedo leer En este caso que fue lo que, qué fue lo que el, el alumno me estuvo Tarea, puesta tarea... Ok, ahí está Guardo eso, descargo ese ese material para para poder eh, verificar el trabajo de, de mi alumno en este caso y acá el alumno me indica que estuvo teniendo algunos inconvenientes con, con esta tarea entonces voy hasta, hasta esta tarea, fíjense que esta tarea lo tengo ya acá ya lo tengo descargado. Ahí está abriendo esa tarea. Y tengo que verificar qué es lo que me dice. Me dice que eh, la contraseña que definió es esta. Que, no, eh, que pudo matricularle con rol de profesor. Que no pudo enviar la en este caso. Eh, la, la url a su compañero que sí recibió pero no se matriculó a ninguno y que eh, no tiene alumnos matriculados, entonces eh, tuvo algunos inconvenientes este alumno Miguel en este caso y comenzamos a verificar esto eh, criterio para definir la contraseña del curso eh, definió la contraseña 25 puntos existe un participante con rol sin permiso de edición existe entonces 25 puntos eh, el otro existen alumnos matriculados no existe y acá eh, comentarios sobre eh, alumnos criterios de no matriculados fíjense que este que envíes la invitación y acá no entregó ningún trabajo entonces me gustaría que en entregues los trabajos pero antes debes matricularte al curso de tus compañeros una vez que tenga listo esto fíjense que acá yo le puedo Poner esto acá y acá le pongo buen día, interesante, pero existen algunos puntos a mejorar. ok. Y son los que yo le indiqué más arriba. Le doy en guardar cambios y esto queda listo. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para calificar las tareas dentro de su curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.